Bueno, cuando menos yo, yo la tengo. Ya están en el séptimo semestre. Entonces sí, yo creo que sería bueno que nosotros tuviéramos una idea. Perdón, de doctora, que... se, se, se está, ¿Se está no sé cortando. Si es su a... Sí, pero a ver, permítame. A ver. No sé si es su conexión o la mía. La mía Estoy parece cerra... que está bien. A ver. Estoy cerrando aquí algunas ventanas para, para mejorar aquí el, el rendimiento. Sí. Ajá. Sí, eh, pues decía yo que, que, sí. que ojalá y también pudieran aprovechar el foro para que nosotros tengamos una idea de qué, este qué expectativas tienen eh, y qué planes tienen una vez que hayan terminado sus estudios, porque pues ya están en séptimo semestre, ya les faltan pocas materias, entonces supongo que ya tienen una idea de sus perspectivas, de qué es lo que piensan hacer. Si piensan dedicarse a, a trabajar aprovechando de alguna manera los conocimientos que han estado adquiriendo o si piensan seguir con un posgrado, con una maestría, qué tipo de maestría, si les interesa meterse a la investigación o, o simplemente este, consolidar sus y ampliar sus conocimientos o si están pensando inclusive en algún doctorado, sería bueno porque también, eh, digamos, la orientación o el énfasis que pongamos, pongamos ¿no? nosotros en ciertos aspectos en el curso, puede depender de eso, ¿no? Que para qué quieren, para, ¿Por qué están estudiando física? Pues, ¿Y, y qué quieren hacer con ella? Porque eh, meterse a estudiar física no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues alguna expectativa tuvieron cuando entraron, no sé si sigan teniendo la misma o si los estudios le hayan, les hayan ampliado el panorama y pues cómo piensan ganarse la vida eh, como físicos. Pues sí, ahorita están en, es un buen momento, séptimo semestre para, para sí. hacer una retrospección. Una retrospección y una introspección. Una introspección, sí. Y, y estaba recordando, sí les activé un sí. foro, creo, pero no, no he checado si, si han participado o no. Ahorita ah, lo voy a checar. Sí, sí, sí fue, fue interesante el conjunto de respuestas que se recibieron a la pregunta de lo que esperan de este curso, ¿no? Y de qué han aprendido hasta ahora de física cuántica, cuál ha sido su contacto con ella. Eso a mí me pareció interesante pero ahora la pregunta es otra. ¿Están de acuerdo, claro. jóvenes, los que están aquí participando? ¿No tienen alguna sugerencia? Sí, suena Ay. bastante divertido. ¿Cómo? Que sí, sí, que sí estaría bien hacer esta introspección, esa reflexión. Sí. sí, muy bien. Bueno, pues ahí ya va una invitación a que la hagan. Muy bien, entonces, este, pues ya son 10.14 y vamos a empezar con la clase de hoy. Y en esta clase vamos a ver mucha física, mucha física interesante, este, aprovechando lo que hemos aprendido del método UKB. Entonces, eh, parto de donde lo dejé la vez pasada, que es la página... Perdón, ciento... perdón. Perdón, doctora. Sí, ya sí. vi una de las diferencias entre hacer la co-anfitriona y anfitriona es que ahora eh, usted es quien tiene que darme el permiso para grabar. Ay, no, no, pues entonces mejor tú eres el anfitrión. ¿Regresa? Sí, pero entonces usted tiene que hacerme ahora... Eh, sí, sí. sí, sí, sí, tiene que hacerme nuevamente anfitrión. ¿Y dónde hago eso? Si pone el cursor... En, ¿En eh, a, a, hay hay dos, dos etiquetitas azules en la esquina superior derecha. Hay una que tiene tres puntitos. No, no yo no la tengo. No, yo solo tengo una que dice View. Ahora sí. A ver, la que dice Participants. A ver. Ah. Participants. No, yo no la tengo aquí. No, bueno, sí, pues. no, no como, como, como anfitrión. No, si usted pone sobre mi ventanita, aparecen dos, dos botones azules a la, arriba a la derecha. Uno dice mute y el otro tiene tres puntitos. me ah, host, ya. ya. Eso, ajá. Muy ah, bien. Ok, ya, ahora sí. Oh, ok, de, de acuerdo. acuerdo. Ya tú eres el anfitrión. Muy bien. Entonces, a este, ver, voy a A ver. Voy a compartir pantalla. Sí. Mientras tanto. Y estamos en la página, ahora sí ya, ¿la ven? Estamos en la página 158. Bueno, muy bien. Entonces, les recuerdo lo que vimos la vez pasada. Eh, vimos este, el efecto túnel para el caso en que la barrera de potencial no es una barrera cuadrada porque en el capítulo 6 habíamos visto puras barreras y escalones y pozos cuadrados, pero esas son idealizaciones. En el mundo real las cosas no son así de cuadradas. Este, entonces los potenciales son más bien curvos, ¿verdad? Son funciones continuas, no con esas discontinuidades en la derivada como, el, como este, los, los escalones y las, y las barreras cuadradas. Y por eso eh, eh, con el método WKB se llega a fórmulas formula, tanto para la función de onda como para las eh, diversas cantidades que se derivan de la función de onda, en particular para el coeficiente de transmisión o el coeficiente de reflexión, que son, eh, pues ustedes ya se habrán dado cuenta, son generalizaciones, son extensiones de las fórmulas que obtuvimos en el capítulo 6, eh, para el caso de potenciales este, que sí varían, que varían suavemente, digamos, con la posición. ¿no? Eh, y, y en particular, lo que encontramos es que la expresión para la función de onda, por ejemplo, en la que está aquí escrita en la ecuación 730, pues en vez de ser simplemente un seno de K por X, verdad se transforma en un seno de un argumento que es una integral de P diferencial de X desde una cierta posición inicial X1 constante hasta X. O sea, es una función de X, pero es una función que varía con X, no como K por X, sino como la integral de una entre H barra P diferencial de X. Que es el, el, el que toma en cuenta que el número de onda K que es raíz de 2m por m menos b, está variando con la posición. El número de onda ya no es constante como en el caso de, de los potenciales cuadrados, sino que varía. Y eso es una extensión natural. De hecho, hubiéramos, sin hacer todo este álgebra, hubiéramos podido intuitivamente llegar a esta expresión, que el argumento de las funciones seno y coseno, en vez de ser k por x, es integral de p diferencial de x entre h bar. Este pi sobre 4 les recuerdo que viene de la, de, esta, de la costura que hay que hacer en los puntos de retorno, ¿verdad? O en los puntos donde el potencial eh, adquiere el valor de la energía. De ahí viene esa fase, P, p sobre 4 que afortunadamente este es, es constante. Siempre es pi sobre 4 esa diferencia de fase que hay que agregar. Y luego la otra... Gran este, modificación que ven ustedes aquí en la función de onda WKB es, es, es que el, el coeficiente, lo que antes era la amplitud, simplemente A o B en el caso de potenciales cuadrados, ahora eh, eh, se cambia por un coeficiente que varía eh, con la también con la cantidad de movimiento o con la velocidad raíz de 2 omega entre pi por b. O sea, es 1 entre raíz de p, ¿recuerdan ustedes? Y como la p es constante en el caso de potenciales cuadrados, pues no, pues simplemente teníamos una amplitud fija. Pero ahora tenemos este 1 entre raíz de b o 1 entre raíz de p, aquí, donde nuevamente p es raíz de 2m por m-b. Y pues es muy cómodo, este... Es esta, digamos, esta comparación entre el caso de potenciales cuadrados y el caso de potenciales variables, porque no solamente sirve para escribir la, la fórmula correcta para la función de onda WKB en, eh, para las regiones donde la energía es mayor que v como es el caso de esta ecuación 730, sino también para... Para escribir la función de onda eh, de, en, dentro de las regiones donde, en efecto túnel, pues, donde la energía es menor que B, ¿verdad? Porque recuerdan ustedes que en general, en vez de tener funciones seno y coseno o exponenciales este, imaginarias, lo que se tiene dentro de la barrera de potencial son exponenciales este, reales, creciente y decreciente. ¿Recuerdan? En el caso de, el, de potenciales cuadrados, esas funciones exponenciales creciente y decreciente simplemente tenían la fórmula e a la menos q por x, donde q es proporcional a la raíz del déficit de energía, raíz de 2m por d menos e, entre h barra. En el caso de potenciales variables, en vez de tener simplemente e a la más q por x o e a la menos q por x, tenemos e a la más o menos este, integral de valor absoluto de P, ¿verdad? P entre barras, por diferencial de X entre H barra, donde el valor absoluto de P nuevamente es raíz de 2M por D menos E. O sea, son extensiones este, prácticamente automáticas. Se, se, se entiende cuál es el origen de ellas, ¿verdad? Entonces, eso se los digo para que recuerden ustedes este, así no tienen que regresar al libro cada vez que quieran escribir la fórmula para la función de onda este, WKB, ¿verdad? La aproximación semiclásica, sino que recuerden recuerdan ustedes. Ah, es que la, la integral de K diferencial de X, la, la K por X hay que, hay que reemplazarla por la integral de K diferencial de X. La integral la, la P por X hay que eh, eh, reemplazarla por la integral de P diferencial de X ¿no? y cosas así. Bueno. Entonces, este, eh, vamos a ver algunas aplicaciones muy interesantes. Les digo, aquí hay mucha nueva física para ustedes, o a lo mejor física que ustedes han visto en algún curso anterior, pero que ahora de repente, pues, vemos que tiene su fundamento en la mecánica cuántica. Eso es lo interesante. Eh, el primero ya se los mencioné este, y les sugerí que lo vieran ustedes, que es el caso de, del decaimiento alfa o sea, de la desintegración de núcleos, ¿verdad?, eh, núcleos atómicos, eh, cuando da lugar a un núcleo eh, más ligero eh, y suelta o liber se liberan partículas alfa, que son núcleos de helio con dos protones. Eso es lo que se llama el decaimiento alfa. ¿Por qué se llama alfa? Bueno, a lo mejor algún, en algún curso de física atómica o en algún libro de, sobre la historia de la física, de la física de las radiaciones, ustedes ya este, aprendieron por, de dónde viene esa nomenclatura de los rayos alfa, beta y gamma. ¿no? Esa es una, una, una nomenclatura que se estableció y se acuñó desde fines del siglo XIX cuando se empezó a estudiar la radioactividad con los trabajos de Becquerel y luego de María Turí y de Pierre Joliot y todos ellos. Este, antes de, de que se les identificara esas radiaciones, de que se viera de qué estaban hechas, eh, simplemente se hablaba de rayos alfa, beta y gamma porque se veía que tenían propiedades diferentes. La radiación alfa pues venía, venía cargada, ¿verdad? tenía una carga de dos cargas elementales la radiación beta, en cambio, que se produce en otras circunstancias, por otros elementos, en otros este, eh, procesos de decaimiento o de interacción entre partículas, son electrones, ¿verdad? Los rayos beta son electrones, pero no son electrones como los que se usan en, digamos, bueno, es la misma partícula, pero no se refiere uno a los electrones, por ejemplo, los que fluyen en un circuito eléctrico, ¿no? O, o que salen de este, del efecto fotoeléctrico, sino que la radiación beta se refiere a los electrones que son liberados precisamente en procesos de interacción nuclear o de interacción entre partículas. Por ejemplo, en los aceleradores se, produce, se liberan electrones, se les llama radiación beta, pero son electrones iguales que los, de, los que fluyen en un circuito. Y luego la radiación gamma, la cual sale neutra no está cargada este, que son que es radiación electromagnética de muy alta energía de, fre, de frecuencia muy alta de longitud de onda muy pequeña la radiación gamma la radiación que tiene la, la, este, la mayor energía verdad y la menor la mayor frecuencia de, de radiación. Es, la que está en el extremo del, del espectro de la radiación electromagnética y que también este, es liberada en reacciones nucleares. Entonces, pues se les llamó así porque se veía que tenían diferentes propiedades, ¿verdad? Pero sin saber de qué estaban compuestas. Y fue precisamente con el trabajo de Bequerel y también de Röntgen, por cierto, este, y, y después de, de María Curie de, de Pierre Joliot y, por cierto, también de un hermano de Louis de Broglie, este, que se empezó a, a distinguir entre la, estas aviaciones y a, y a identificar sus, sus componentes, de qué están hechas. Bueno, pues, y así nació la, la física nuclear, ¿verdad?, por, por los productos que se obtenían por las, de las desintegraciones y... Este, y eh, una vez que Schrödinger publicó su ecuación en 1926, pues la gente empezó a aplicarla para ver si con eso podía entender ese proceso que da lugar, al, a, en particular, al decaimiento alfa, o sea, a la desintegración nuclear, la desintegración de núcleos que liberan este, eh, partículas alfa, núcleos de helio. Pues. Y. Como les decía yo la vez pasada, pues sí, a tres físicos eh, eh, se les ocurrió, a, a Fondon Frank, y, y este, Gamow, se les ocurrió este, aplicar la, la ecuación de Schrödinger y, eh, y, este, y, y, y hacer un modelito muy sencillo del potencial al cual están sujetos. Los, las partículas que se, que se escapan, pues, del núcleo, las partículas alfa, y es, ese es el modelito que está representado en la figura 73 un, un pozo de potencial, ¿verdad?, que representa la fuerza del corto alcance, la fuerza nuclear, que es fuerza de corto alcance, que solamente opera entre 0 y R. Aquí estamos usando una coordenada radial, ¿verdad?, pero más allá del radio del núcleo, la fuerza nuclear no opera. O sea, eso es lo que se llama realmente una fuerza de corto alcance. ¿De acuerdo? Y luego el potencial eh, colombiano de repulsión, porque pues, el núcleo tenía originalmente una carga este, eh, positiva de, total, ¿verdad? Eh, de de Z y. Eh, cuando, libera, cuando se libera los protones, pues se queda con una carga, el núcleo sigue siendo, teniendo una carga positiva de Z-2, ¿verdad? Z2 es Z-2, y esa eh, pues repele a las partículas alfa que se están escapando, que tienen una carga Z igual a 2. Entonces, a eso se debe que es esta parte de la gráfica 73 la curva de repulsión electrostática, B igual a Z1, Z2 en cuadrada en R. Entonces la combinación del pozo de potencial, que es fuertemente atractivo, y la, la curva de potencial este, eh, repulsivo, ¿verdad? Es lo que da lugar a esta curva que tiene una zona eh, de potencial eh, que, por la que se pueden escapar los, las partículas alfa por efecto túnel. Bueno, pues, ¿cómo, cómo aplicamos entonces lo que, las fórmulas que obtuvimos en la clase pasada a este caso? Muy sencillo, porque ya, ya obtuvimos la fórmula para el coeficiente de transmisión. ¿Recuerdan ustedes? Está dada por la ecuación 742. Nuevamente vemos aquí que esta fórmula para el coeficiente de transmisión pues es simplemente la aplicación, la generalización del caso del bar, de la barrera cuadrada al caso en que el potencial es variable. Por eso aparece aquí una integral. ¿Y la integral de dónde a dónde va? Pues de dónde empieza la barrera de potencial, que es en, en R. La R es el límite inferior porque es el extremo izquierdo de la barrera, ¿verdad? Y el límite superior, vean ustedes, es R1. Es R1, es donde termina la barrera de potencial. Ojo que en este caso, ese límite superior en la integral varía con la energía. ¿Por qué? Porque ahora en vez de tener un potencial cuadrado, tenemos esta curva aquí que es la de la repulsión electrostática. Entonces, aquí claramente, este, pues la amplitud, como la amplitud o la anchura de la barrera eh, depende de la energía con la que se escapan las partículas, eh, pues vamos a tener una dependencia muy importante del coeficiente de transmisión. El coeficiente de transmisión va a tener una dependencia importante de eh, la energía con la que se escapan las partículas. Bueno, la energía con la que se escapan las partículas es algo que se puede medir, se detecta en el laboratorio, ¿verdad?, Justamente el detector, pues lo que nos va a medir es cuántas partículas llegan por unidad de tiempo y con qué energía llegan, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que podemos, son nuestros parámetros experimentales los que podemos medir en el laboratorio. Entonces, este, eh, aplicamos esta fórmula para el coeficiente de transmisión, ¿verdad? Y... Eh, tenemos la, las fórmulas para, para el potencial dentro y fuera del pozo, dentro del pozo y fuera del pozo en, en donde solo opera la, la repulsión electrostática y con eso podemos entonces encontrar um, una expresión concreta para el coeficiente de transmisión en términos de los parámetros experimentales. Del, del, del problema, eh, después de hacer la integración eh, que está, eh, que hay que hacer aquí en la fórmula para el coeficiente de transmisión. Esa integración se puede hacer, ¿verdad? Por, eh, porque el potencial colombiano, pues, es uno entre R, se mete aquí dentro del integrando, y eh, si ustedes siguen paso a paso esto, que es simplemente. Cambiar el, la variable, ¿verdad? La, la variable R minúscula entre R1, la, la escriben como seno al cuadrado de pi, con eso puede hacer la integral, lo sustituyen aquí en, en la integral, y a lo que se llega es a una expresión para la, el coeficiente de transmisión, bueno, para su logaritmo, en términos del parámetro de, de los parámetros del problema. Y eh, se, se hacen una serie de consideraciones aquí para llegar finalmente a la fórmula que está aquí al calce de la página 160, que es la fórmula para el logaritmo de la vida, lo que se llama la vida media, o sea, el inverso de la constante de desintegración, el inverso de lambda, ¿verdad? Dado por, primero, una constante que este, depende solamente del radio de la, del núcleo, eh, menos C1, que está dado por, eh, por ahí. Son, son parámetros que dependen de los que pusimos ahí como A y C. Y otro parámetro, C2. Y lo importante es la dependencia en Z2, en, bueno, Z2 es igual a A2, este, a raíz, entre raíz de E entre raíz de E. Ese es, ese es lo que varía. ¿Y qué es lo que se obtiene? Muy interesante, porque este, cada, pues cada elemento de la tabla periódica tiene una Z diferente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicieron estos cuates, Gamo y los demás que, que llegaron a esta fórmula para la vida media de los núcleos radioactivos que te caen por el alfa, fue a una gráfica donde... Lo que están graficando es la energía, bueno, uno entre raíz de la energía, ese es el, el, el eje horizontal, ¿verdad? Contra este, la vida media, en, en, bueno, contra el inverso de la vida media, lambda, está en uno entre segundos, ¿verdad? Es el parámetro de, o la constante de decaimiento. Y pusieron entonces todos estos puntitos, cada uno de estos puntitos, ¿verdad?, es, es, representa un elemento de la tabla periódica, ¿de acuerdo? De los elementos. Entonces, tienen ustedes, desde aquí aparece Polonio 292, y luego en el extremo inferior aparece Uranio 238. Todos los, puntos experiment todos los datos experimentales que se tenían en la época, en 1926, 1927, que no eran todos los que ahora hay, pero, pero ya había... Suficientes puntos experimentales como para comprobar si el modelito que se habían hecho, ¿verdad? Para el de, entender el decaimiento alfa, tenía algún sentido. Y resultó que sí. Resultó que sí, porque la curva teórica es esta recta, ¿de acuerdo? Es la recta. Y los y los puntitos, pues, son los puntos experimentales. Y ven ustedes que caen bastante bien, ¿verdad? Bastante bien sobre esta recta. Hay también a, a algunos detalles que dependen ya de especificidades de los núcleos, pero la, la fórmula, el modelito, pues tuvo bastante éxito, ¿verdad? Eh, la variación de estos puntos experimentales se debe a pequeñas variaciones aquí, porque los, el radio de los núcleos no es el mismo, etcétera, ¿no? Naturalmente, núcleos, aunque, aunque nos estamos refiriendo aquí a por los núcleos pesados, porque son los que decaen, de manera natural eh, emitiendo partículas alfa, eh, no por, porque los esté uno bombardeando, sino porque son núcleos radioactivos naturales, este, tienen, como son todos núcleos pesados, pues tienen radios bastante similares, entonces se tomó como una de las constantes, uno de los parámetros fijos, el radio del núcleo. Pero en realidad sí hay pequeñas variaciones y a eso se debe que no todos los puntos experimentales caigan exactamente sobre la red. Pero francamente esta, esta figura 74 sí es una demostración fehaciente ¿verdad? de que este, la, la, la física cuántica que se estaba, la mecánica cuántica que se estaba eh, comenzando a construir eh, con las ecuaciones de Heisenberg y Schrödinger eh, se aplica también a, eh, a, a, a los núcleos, ¿no? al decaimiento nuclear, que no solamente sirve para describir el, los procesos atómicos, ¿no? pues el comportamiento de los electrones alrededor de los núcleos, etc., sino también para describir procesos como este de decaimiento nuclear. Aquí estamos hablando de otra escala, ya no es la escala atómica, ya es la escala nuclear, que es totalmente otra. Ustedes saben, este, la escala atómica pues es del orden de, qué sé yo, de un angstrom, ¿no? Eh, el radio el, el de la primera órbita de Bohr, pues es este, del orden de medio, medio angstrom, algo así. El angstrom son 10 a la menos 10 metros, pero los núcleos tienen radios de 10 a la menos 13 metros, o sea, ya es, es otra escala. Y resulta que la mecánica cuántica también nos produce resultados a esa escala. Entonces eso fue sumamente importante porque hacía sí, ver que esta nueva mecánica realmente nos podía llevar muy, muy lejos. No solamente describir fenómenos atómicos, sino también fenómenos nucleares. Eso fue lo más importante de todo. Bueno, ¿algún comentario a, a este tema? ¿No? Entonces, eh, me paso al siguiente. El, el, la siguiente sección aquí eh, tiene asterisco. Ustedes saben lo que significa el asterisco en este libro. Significa que es un material... Interesante que quizá en un curso posterior o en un curso ya más especializado, en un curso educativo, etcétera, sí este puede ser material obligatorio, pero no para este curso que estamos llevando ahora de, de mecánica cuántica, es el de lo que trata es de qué es lo que pasa, lo que le pasa a un paquete de partículas al pasar por una barrera. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un paquete y una partícula? Se habla de paquete, bueno, ustedes ya lo habrán visto, por ejemplo, cuando vieron recientemente la, la, este, el tema de partícula libre, ¿no? Y también lo van a ver dentro de poco cuando vean el oscilador armónico. Se habla de un paquete cuando no todas las partículas llevan la misma energía. Ustedes saben que cuando, estamos, cuando decimos en este curso el electrón, cuando hablamos en singular, realmente estamos pensando, nos estamos refiriendo a una partícula representativa, representativa de un conjunto estadístico, porque los, finalmente todos los, los resultados que nos da la mecánica cuántica tienen carácter estadístico. Son valores esperados, son valores medios en general, ¿verdad? La psi misma tiene un sentido estadístico, ¿verdad? Nos da la densidad de corriente, nos da la densidad de probabilidad, no nos, no nos indica dónde se encuentra cada uno de los electrones en cada momento, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de paquetes, se está pensando en que no todas las partículas, por ejemplo, no todos los electrones tienen exactamente la misma velocidad, lo cual además nos permite también entender mejor los resultados experimentales, porque en el laboratorio es muy, muy difícil, bueno, es imposible, de hecho, producir un paquete donde todas las partículas tengan exactamente la misma energía. Aún poniendo filtros monocromatizadores, que hay unos muy, muy buenos, por ejemplo, la difracción de los electrones por cristales produce haces con, con una velocidad bastante bien definida, pero nunca, es, nunca llega al límite matemático de que todas las partículas tengan exactamente la misma velocidad. Siempre vamos a tener paquetes, ¿de acuerdo? Pueden, pueden, la dispersión en velocidades puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo en el caso del laboratorio de qué tan bueno sea mi filtro, qué tanto haya logrado monocromatizar o o reducir, digamos, el paquete a, a, en torno a una cierta velocidad este, promedio o al valor central de la velocidad, pero vamos en general a tener paquetes que normalmente se, se les considera gaussianos, o sea que tiene este, tanta, tantos eh, eh, valores de la velocidad menores que la velocidad promedio, que mayores que la velocidad promedio, etcétera, y se considera una distribución este, simétrica, gaussiana, etcétera. Pero no tenemos que pensar en eso. En general, eh, sí si, si es importante eh, entender la noción de paquete, ¿no? Porque eso es lo que nos acerca más a la realidad, sobre todo a la realidad experimental. Entonces, la pregunta, aquí es una pregunta perfectamente legítima la que se hace en la, en la sección 7.4: ¿qué, ¿Qué les pasa a cada uno de los electrones cuando pasan por esta barrera? O sea, nosotros podemos imaginarnos, podemos representar ese paquete, el que nosotros lanzamos hacia el blanco, o sea, el paquete que viaja por la izquierda, ¿verdad? Lo podemos representar con una cierta distribución de velocidades y con una cierta distribución en el espacio también, ¿no? En el espacio tenemos un paquete, lo, se acerca a la barrera y ¿qué pasa con esos electrones? acaso el paquete mantiene su forma eh, a, al salir del, de la barrera y eso es lo que se estudia en, en, esta, en esta sección porque porque porque recuerdan ustedes eso ya lo comentamos en clases anteriores que la este la, la el, el, el, la velocidad con la, que, con la que viajan los electrones, ¿verdad? que es eh, igual al, bueno, la, a la raíz cuadrada de la energía, hace que lleguen al detector a un cierto tiempo, pero aquellos electrones que tuvieron que pasar por, por la barrera se van a retrasar porque... En la, porque van a reducir su velocidad. Entonces la pregunta es ¿van a llegar todos los electrones al mismo tiempo comparado con el tiempo en que nosotros los lanzamos? Pues claro que no, porque los, de ese paquete los electrones que llevaban más energía van a llegar primero y los que llevaban menos energía pues van a llegar después y entonces el resultado es que el paquete se deforma y este, ese tiempo de retardo es lo se que se calcula decir, se obtiene una fórmula aquí en la ecuación en, en la sección 74 entonces de eso se trata de la deformación del paquete y, y de lo que pasa y, y cuando podemos considerar que no se deforma si si, si, este, si, si no influye grandemente el potencial el efecto túnel sobre, o la barrera de potencial sobre la forma del paquete, etc. Y aquí se calcula el tiempo de retardo. Y lo que se obtiene, la fórmula final de esta sección, pues es una fórmula que intuitivamente es muy fácil de entender para nosotros. Dice que el tiempo de retardo, suponiendo que no hay mucha deformación, o sea que, este, que, que, que se mantiene más o menos íntegro el paquete, el tiempo de retardo, o sea, lo que se retrasan las partículas por haber tenido que pasar por la barrera está dado por la diferencia de del tiempo real que tardaron en llegar el, el, las partículas como paquete menos la, el tiempo que les hubiera tomado si no hubieran tenido que pasar por la barrera, ¿verdad? Bueno, pues ese es el tiempo de retardo del paquete, pensando en que no se deforma mucho. Pero además hay que tomar en cuenta que sí se deforma por el hecho de que cada partícula del paquete lleva otra velocidad. Bueno, ¿algún, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Y si no, seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema en este libro también tiene asterisco, pero a este asterisco yo no le hago caso. Y la razón es que eh, esta sección y las que siguen eh, nos van a eh, servir para entender, para explicar propiedades macroscópicas, eh, características del de comportamiento eléctrico, incluso también el comportamiento óptico de los materiales. Y esto me parece que es muy, muy interesante porque nos hace ver cómo la mecánica cuántica, aunque ha sido, eh, digamos, eh, construida y desarrollada para explicar los fenómenos a escala atómica, ¿verdad? lo que pasa al, al interior de los átomos, inclusive por lo que acabo de decir respecto al decaimiento radiactivo al interior de los núcleos, ¿verdad? Sirve también para entender propiedades macroscópicas de las, de las que podemos ver o sentir, ver a simple vista o sentir o medir con instrumentos que ni siquiera son, este, digamos, de, de escala microscópica o nanoscópica, sino pues, este, circuitos eléctricos, etcétera entonces esto eh, es eh, a, también abre una perspectiva enorme sobre todo pensando fíjense ustedes históricamente resulta que es, estos este, estos pasos que se dieron en unos cuantos años al principio de los mediados de los años 20 no solamente nos permiten adentrarnos más allá del átomo bueno a escala atómica y más allá de la escala atómica sino incluso extendernos más allá, pero hacia lo macroscópico, eh, y en, en, en, en encontrar una explicación para propiedades, eh, como les digo, eléctricas, ópticas, mecánicas de los metales y de los otros materiales en bulto. ¿no? Bueno, pues con esto también, esto significa que podemos usar la, la mecánica cuántica y extendernos a la, lo que es la física que en aquel entonces se llamaba mesoscópica, ahora hablamos de, de la física nanoscópica también, etcétera. O sea que es, eso le da un poder impresionante a la física cuántica y en particular a la mecánica cuántica. Entonces, este, nuevamente, como lo, como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a introducir los modelos más sencillos que se pueden ustedes imaginar, muy elementales, muy primitivos si ustedes quieren, pero que nos van a permitir entender esas propiedades macroscópicas. Por ejemplo, pensemos en un metal. ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo representaríamos nosotros un metal, el comportamiento? Si queremos estudiar el comportamiento de los electrones dentro de, un, de una pieza de metal, ¿cómo podemos modelar esa pieza de metal en términos de la curva de potencial a la que están sujetos los electrones en su interior? Piensen ustedes por un minuto. ¿Qué sabemos acerca de los electrones en un metal? Bueno, recuerden ustedes cuáles son los, en la tabla de periódica de los elementos, cuáles son los metales. Tenemos dos columnas, ¿verdad?, de metales. Tenemos las de... Este, Valencia 1 y las de Valencia 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los metales? Los que tienen Valencia 1 y Valencia 2. De hecho, empezando con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón libre. ¿no? Este, y luego todos los otros que están en esa, en esa columna, la del hidrógeno. Luego los que están en la columna de los dos electrones de Valencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué significa que un elemento de la tabla periódica, un elemento atómico tenga un electrón de valencia o que tenga dos electrones de valencia, como el oro, la plata, el cobre, el plomo, etc. Significa que tienen uno o dos electrones que son libres de moverse, que están muy, muy débilmente amarrados al, al núcleo. ¿no? Eh, y entonces esos justamente son los electrones de conducción, son los que si están... Si, si esos metales tienen, eh, si, hace, si hacen ustedes un conductor de uno de estos metales, no del hidrógeno, porque el hidrógeno es sólido, eh, no es sólido, es gaseoso, pero si toman ustedes el plomo, el cobre, la plata, el oro, ¿por qué son buenos metales? Justamente porque tienen ese electrón o esos dos electrones por núcleo, que es, son libres de moverse en el interior del metal. Idealmente, Libres de moverse. Luego resulta que sí hay procesos ahí que hay es que movimientos de los átomos, etcétera, que hacen que, que haya una resistencia y unos metales pues ofrecen más, en, en, en, en, en algunos casos los átomos ofrecen más resistencia que en otros y por eso varía la resistividad entre los diferentes conductores, entre los diferentes metales. Pero en, en un metal ideal, digamos, o idealizado, es un metal, es un objeto en el interior del cual los electrones se pueden mover libremente, sin obstáculos. Dicho esto, ¿cómo lo representamos en términos de la curva de potencial? Bueno, pues como en esta figura, en la figura 7-6. ¿Están de acuerdo? O sea, como un pozo. Un pozo donde los electrones se pueden mover libremente hasta que llegan a los confines del metal, a las paredes, ¿no? Al borde del metal. Porque, bueno, si está en el aire o, si, o mejor aún, si está en el vacío nuestra pieza de metal, pues ustedes saben que el aire es mal conductor, ¿verdad? El vacío es, es pésimo conductor, o sea, en el vacío no hay conducción, ¿no? Pero si hay aire, pues aunque haya aire... Tenemos, si, si estuviera esto en el vacío, tendríamos un pozo infinito. En la figura 76 se representa el potencial este, el, al que están sujetos los electrones en una pieza de metal que se encuentra, por ejemplo, en el aire. ¿no? Este, es un pozo finito. O sea, si se les da mucha energía a los electrones, mucha, mucha, entonces sí se pueden escapar, ¿verdad? pero Porque el, el, el aire es mal conductor, pero, pero no es que no conduzca nada, ¿no? Pues, eh, seguramente ustedes han oído acerca de esto, eh, como si se, se puede romper pues esta, esta barrera eh, y, y el aire puede llegar a conducir y a, a la atmósfera se puede llegar a conducir. De hecho, lo vemos con los, con las, este, los rayos de las tormentas eléctricas, etc entonces, este es un buen modelito, lo más sencillo posible, más no lo podemos simplificar porque además está en una dimensión. Esto no es cierto, pues los metales son, son tridimensionales, ¿no? Pero bueno, en el dibujito se puso como en una sola dimensión, ¿verdad? Tienen un metal de una cierta anchura. Este, ¿Y qué, cuáles son los parámetros que intervienen aquí? Bueno, aquí hay varios parámetros que tienen un significado físico importante. Tenemos por un lado la profundidad total del pozo, ¿sí? que aquí es V0. Luego tenemos otra, otro este, parámetro aquí, que es la W, de la cual ustedes seguro que han oído hablar, porque es lo que se llama la función de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron el efecto fotoeléctrico? En el efecto fotoeléctrico, justamente la energía que se requiere para poder extraer un electrón este, lanzándole luz, ¿verdad? Lanzándole radiación electromagnética, la energía que se requiere para sacarlo del metal es lo que se llama la función de trabajo. Esa es la W, ¿verdad? Es la energía mínima que se requiere para que el electrón sea expulsado por efecto fotoeléctrico. Y la diferencia entre esta, la profundidad total del pozo y la energía, la función de trabajo, es esta que aquí se llama E índice F. La F viene de Fermi. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que es esa energía de Fermi. Bueno, pues entonces avancemos este, con la aplicación de eh, nuestro modelito, ¿verdad?, de, de la, lo que hemos aprendido en la, en la física cuántica a este modelito, para ver si esto nos permite entender eh, el comportamiento de los metales. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con lo que hemos aprendido hasta ahora? Bueno, pues podemos aplicar lo que hemos aprendido acerca de la cuantización de los niveles en el pozo. ¿sí? O sea, sabemos que los electrones no pueden tener cualquier energía dentro del pozo, que solamente pueden tener las energías que están indicadas aquí, o sea que su energía está cuantizada, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos. Por eso, a eso se, se deben todas estas rayitas. Representan los niveles de cuantización, ¿sí? De la energía. Muy bien. Entonces, todos los electrones tienen que estar, cada uno de los electrones tiene que estar en alguno de estos estados representados por, por las raíces, por los niveles. Bueno, ¿qué más sabemos? Ajá, aquí está lo interesante. Sabemos que los electrones son fermiones, ¿de acuerdo? O sea que son partículas con un medio. Eso ya lo saben ustedes. Y también saben ustedes que existe algo que se llama el principio de Pauli, el principio de exclusión, ¿verdad? Que nos dice que no puede haber dos electrones en un mismo estado. ¿Se acuerdan ustedes que eso dice el principio de exclusiones? Seguramente que lo vieron en su curso introductorio. Cada estado está, este, está eh, caracterizado por la energía y también por el estado de su espín entonces, como el estado del spin puede ser ya sea proyección positiva o proyección negativa, tenemos dos posibles estados de spin para un mismo nivel de energía. Y esto lo que quiere decir es que cada una de estas rayitas que representan los niveles de energía solo puede estar ocupada por dos electrones con diferentes proyecciones de spin. Si no fuera ese el caso... Si no, si no se aplicara el principio de exclusión de Pauli, o sea, si no tomáramos en cuenta que los electrones son fermiones, ¿verdad? entonces a temperatura cero todos los electrones estarían en el estado base. ¿sí? Todos tendrían la misma energía, cero, ¿no? o la energía mínima que nos diga la mecánica cuántica. Pero el hecho de que no puede haber más de dos electrones en cada uno de los niveles de energía... Significa que una vez que esté ocupado el primer nivel con, los, con dos electrones, los dos siguientes electrones se tienen que pasar al segundo nivel y la siguiente pareja al tercer nivel y así. Entonces se van a ir ocupando sucesivamente todos estos niveles de energía hasta llegar al nivel máximo de energía ¿verdad? que van a ocupar los últimos electrones ¿verdad? la última pareja de electrones, puede ser uno o dos, no importa, este eso da igual porque tenemos un número grandísimo de electrones dentro del metal, grandísimo, ustedes tomen en cuenta que en un centímetro cúbico caben del orden de 10 a la 22 átomos, ¿no? El número de abogados es 10 a la 23, entonces siempre tenemos más de 10 a la 20, 10 a la 21, 22, 23 elementos dentro de un centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando en una pieza de metal, pues tenemos muchísimos, un número incontable de electrones, ¿verdad? Pero lo interesante es que no pueden estar todos ellos en el mismo nivel, sino que tienen que ocupar niveles diferentes, diferentes. Claro, este… Como un centímetro cúbico a escala atómica, pues es una dimensión enorme, ¿verdad? Porque la escala atómica es de 10 a la menos 8 este, centímetros por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8. Pues entonces lo que significa eso es que estos niveles de energía van a estar muy pegaditos uno al otro, ¿verdad? Muy pegaditos, pero están diferenciados, o sea, no es un continuo. Es, es este una sucesión de niveles de energía muy cercanos, pero no se confunden unos con otros. Siguen siendo niveles. O sea, sigue habiendo cuantización, es muy importante. Los, los, los electrones no son libres de tener cualquier energía, están amarrados. Están amarrados y es un problema de cuantización porque tenemos aquí condiciones a la frontera. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenemos muchos. Entonces, este... A temperatura cero se van a ocupar todos estos primeros niveles hasta llegar a un cierto nivel aquí, que es lo que se llama el nivel de Fermi. Esta es el, la energía máxima a temperatura cero. A temperatura cero. ¿Qué va a pasar cuando se eleve la temperatura? Bueno, pues que estos, estos electrones que están aquí cerquita del nivel de Fermi, pues van a absorber, son los que van a tener mayor posibilidad de saltarse a uno de los niveles no ocupados, ¿verdad? Porque están más cerca de los niveles no ocupados. Y van a, este, van a saltar aquí, van a adquirir más energía y con eso va a ir cambiando la distribución de los electrones en los niveles. Es más difícil que los que están aquí abajo este, salten hasta arriba. Cuando se empiece a calentar el, el metal van a, van a ser más bien estos electrones que se encuentran cerca del nivel de Fermi los que van a, estar, van a saltar a los niveles superiores. Si se calienta mucho, antes de, que, de llegar al punto de fusión del metal, obviamente, ¿no? pues algunos de los electrones incluso este, pues, se van a escapar, aunque se caliente poco. Algunos tienen una probabilidad no nula de escaparse, ¿no? O sea, y, y porque si, si es que adquirieron suficiente energía para, para salir del metal, ¿no? Pero a temperatura cero ningún electrón se sale del metal porque están amarradísimos aquí. Esa es una característica de los metales, que llegan hasta el nivel de Fermi y aquí hay esta función de trabajo, ¿verdad? Y esta es la energía que necesitarían para saltar, pero si no hay energía disponible porque están a temperatura cero pues no van a saltar, están amarrados aquí. ¿no? Bueno, este, entonces, habiendo hecho esta, esta descripción platicada de, de, del comportamiento de los electrones en, en el metal, hagamos ahora un poco de cuentas para ver si podemos encontrar una fórmula en términos de las propiedades, de los parámetros del metal, ¿verdad? que cambian de un metal a otro, este, una fórmula para el nivel de Fermi. Porque si encontramos una nueva fórmula para el nivel de Fermi del metal y además conocemos experimentalmente la función de trabajo, porque es la que aparece en el efecto fotoeléctrico, con eso podemos inferir o determinar la profundidad del pozo del metal. A ver, vamos a ver. Y eso no debe depender de qué tan ancho es el metal. Solo sabemos que es ancho, pero no puede depender de la, de la anchura. Entonces lo que hacemos es este escribir, la tomar en cuenta pues que existe una energía máxima, que es esta energía de Fermi de los electrones en, en un metal a temperatura cero, ¿verdad? Y eh, por cierto, eh, um, bueno, este, y para calcular esa energía de Fermi lo que hacemos es precisamente las cuentas de, de Cómo se van llenando los, los niveles de energía. Entonces, escribimos: sabemos que la energía está cuantizada y, por lo tanto, también la cantidad de movimiento, la P, está cuantizada, ¿verdad? Porque P cuadrada es este, P cuadrada entre 2m es la energía, no hay energía potencial, todo es energía cinética dentro del pozo. Y la P, a su vez, es h barra por el número de onda, o sea, por la K, ¿verdad? Y la, y, y, y la cuantización, ¿verdad? Nos dice que la K es proporcional a N. Aquí estamos considerando este, un cubo del lado L porque sí hay que tomar en cuenta para hacer este, este conteo que el, que el metal es un objeto tridimensional porque si no, no nos van a salir las cuentas, ¿no? Entonces, la, la cuantización del momento viene dada por esto, por esta formulita, ¿están de acuerdo? Esto simplemente este, significa que caben caben, este, pues es, esta cantidad de, de, de electrones en, en, por cada uno de los niveles. Tenemos la cuenta de los niveles, la cuenta de los... Tomando en cuenta que los niveles, como les decía, son muy cercanos uno al otro, podemos escribir en vez de estar sumando, ¿verdad? N1 más N2 más N3, etcétera, podemos escribir el volumen en el espacio de las N, más que como un, un producto de deltas, delta NX, delta NY, delta NZ, como, un, como una, una diferencial de P porque son muy cercanas una P de la otra. Y eso nos va a permitir que en vez de tener que sumar, para encontrar el número total de electrones, eh, las, sumar todos los productos delta N, delta NX, delta N, Y, NZ, eh, escribirlo como una integral, que es, que es más fácil. ¿no? Es más fácil y entonces hacemos esta integral y la integral de P porque estamos en tres dimensiones, la integral de diferencial cúbica de P es P cuadrada diferencial de P por 2 pi, este, 2 pi al, al cubo, nos queda dada por esta cantidad. Esto es muy bonito porque significa que el número total de electrones está dado por esta expresión donde esta es la P cúbica máxima, que viene de a, haber puesto aquí el límite superior de la integral. Y con eso... Ya tenemos una relación entre el número total de electrones, que es proporcional a la densidad de electrones por unidad de masa, multiplicado por, por unidad de volumen y por el volumen. Este, lo tenemos expresado en términos de algo que está relacionado con la energía de Fermi, porque la energía de Fermi es P cuadrada, entre, P cuadrada máxima entre 2m. Y aquí nos salió la P cúbica, ¿de acuerdo? La P cúbica máxima. Entonces, este, sustituyendo justamente la densidad de electrones en, en, en el metal, nos queda el número total de electrones entre el volumen, que es L cúbica, o sea que la densidad de electrones está dado por P cúbica máxima entre 3 pi cuadrada H cúbica. Pero la densidad de electrones es algo que nosotros podemos determinar de manera independiente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un metal, digamos, que tiene un electrón de valencia por, por átomo, ¿verdad? O sea, que está en la primera columna de la tabla periódica, entonces sabemos que este, la densidad de electrones libres es proporcional a la densidad de masa, ¿verdad? O a la densidad de... de, de o hago la, la cantidad el número de átomos o de sí de átomos o de núcleos por unidad de volumen entonces conocemos la rho por lo tanto si pasamos este esto al otro lado tenemos una fórmula para la p máxima que va a ser que es la que nos va a dar la energía de Fermi la, la p máxima resulta que depende solamente de la densidad de átomos por unidad de volumen, por la Rho 0 ¿verdad? Que en el caso de que los átomos tienen un solo electrón, es, es igual a la densidad de electrones libres por unidad de volumen. O sea, este, esta es una fórmula muy útil y, y es un poco sorpresiva, pero si lo piensa uno, mejor se da uno cuenta de que en efecto, que este, es esta cantidad, la P máxima de, de los que tienen mayor energía aquí dentro del pozo, Depende solamente de la densidad de átomos por unidad de volumen, de ningún otro parámetro. No depende del tamaño, no depende de, de otras propiedades del átomo, sino solamente, digamos, de la distancia entre los átomos o de su inverso, de la densidad de átomos por unidad de volumen. Bueno, pues, con esta fórmula que es muy útil, la 767, pasamos entonces a... Escribir la energía de Fermi, que es simplemente p cuadrada máxima entre 2 m. O sea, la energía de Fermi viene dada por esta formulita, o sea, que es proporcional a la, este, a ro 0 a la 2 tercios. ¿verdad? Dado, este, dado el número de electrones que tiene, libres que tiene el metal, que es algo que conocemos perfectamente para cada uno de los metales de la tabla y dada la densidad de electrones por unidad de volumen, o densidad de átomos por unidad de volumen, que es algo que también se conoce experimentalmente, ¿verdad? Los químicos ya nos lo han dicho desde el, desde el siglo XIX, este, tenemos nosotros una fórmula para la, la energía de Fermi. Recuerden ustedes, yo les dije, la energía de Fermi es el nivel de energía máximo que alcanzan los electrones a temperatura cero. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que todos los niveles más bajos están ocupados y esto solo sucede a temperatura cero. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a calentar el material? Bueno, pues que este, en vez de que todos estos niveles estén, porque aquí en estas gráficas de 7,7. De la figura 7, 7, lo que se está graficando es el número de electrones por nivel, ¿verdad? El número de electrones por nivel, este, contra la energía. Entonces, a temperatura exactamente igual a cero, tendríamos un número de ocupación 2 para todos los niveles, todos y cada uno de los niveles, hasta llegar exactamente al nivel de Fermi. Todos los niveles están ocupados por dos electrones. ¿Qué pasa cuando empezamos a calentar el metal? Que los electrones que se encuentran cerca de la energía de Fermi son los que van a tener más probabilidad de, de este, absorber un poco de esta energía que se les está dando al metal. Y entonces se va a ir aplanando esta curva, se va a ir suavizando, ¿verdad? Porque se van a ir ocupando con mayor probabilidad los niveles que se encuentran arriba del nivel de Fermi, pero cerca de él. Así se va suavizando. Conforme se sigue calentando el material, se sigue aumentando la temperatura, se va a ir aplanando más la curva. Los electrones que tienen, que, que están en los niveles más bajos, pues esos siguen allí en su lugar. O sea, los niveles más bajos siguen teniendo una ocupación de dos, dos electrones por nivel. Los niveles más altos son los que se van desocupando para que a su vez se vayan ocupando los niveles que están por encima del nivel de Fermi. Bueno, entonces veamos un, este, cómo es, esta formulita para el nivel de Fermi nos da eh, valores eh, este, concretos que se pueden confrontar con el experimento. Eh, si tomamos, por ejemplo, aquí se toma el caso de La Plata. En el caso de la plata, este, sabemos que tiene, o sea, conocemos su densidad, su densidad, su peso atómico, conocemos todo. Sabemos que la arroz cero es igual a 6 por 10 a la 22 por centímetro cúbico. O sea, la plata tiene este, una, una densidad de átomos que corresponde a 6 por 10 a la 22 por centímetro cúbico. Entonces, con eso, este, lo, lo sustituimos aquí, Rosero, y con eso obtenemos la energía de Fermi de la plata. Y aquí viene el número, viene del orden de 5.5 volts. Estas, estas eh, cantidades que se obtienen aquí, de 5.5 volts para la energía de Fermi, y luego la función de trabajo de la plata, que es de 4.7 electronvolts, que también se determina experimentalmente por efecto fotoeléctrico. Estas son cantidades importantes, no necesitan ustedes recordar los puntos decimales, pero sí les recomiendo que recuerden los órdenes de magnitud, ¿verdad? Los órdenes de magnitud son varios electronvolts, ¿verdad? Varios electronvolts, la energía de Fermi, 5.5 electronvolts, la función de trabajo, 4.7 electron volts. Por lo tanto, la profundidad del pozo, para el caso de la plata, se, se infiere de aquí, se deduce que es la, la suma de las dos, este es de 10.2 electron volts. O sea, esa es la, la profundidad del pozo B0 para el caso de la plata. Fíjense cómo la pudimos determinar a partir de este modelito tan, tan, tan sencillo para los electrones dentro de un metal aplicado en particular al, al caso de la plata y así lo pueden ustedes hacer para, para todos los, los metales ¿no? este esta fórmula nos va a permitir entender este y, y junto con este dibujo nos permite entender y, y por eso le puse tanto atención al dibujo nos permite entender algo que no se entendía este, en, desde la física clásica. O sea, aquí ya hay, ya hay un fenómeno cuántico interesante. Y es el hecho de que, eh, como les decía, solamente estos electrones, los que están cerca del nivel de Fermi, contribuyen a lo que se llama el calor específico del sólido. ¿Recuerdan ustedes lo que es el calor específico? lo recuerdan de su, clase, de su clase de termodinámica, espero. El calor específico es está dado por la derivada de la energía respecto de la temperatura. ¿sí? ¿Cuánto cambia la energía este, en, en función de la temperatura? Entonces, el calor específico, en este caso estamos hablando del calor específico del metal, ¿verdad? Como un todo, de la plata. ¿Cuánto va el calor específico de la plata? los en la, en la física clásica se decía, bueno, pues este se tienen tantos electrones los electrones son los que absorben energía mucho antes que porque son libres de absorber mucho antes que el, los, los núcleos los núcleos son pesados los podemos poner fijos son los electrones los que tienen esa habilidad, esa posibilidad de absorber la energía cuando se calienta el metal verdad y este y, y todos los electrones Clásicamente, en la física clásica, pues se suponía que todos los electrones tienen esa misma capacidad de absorber energía y por lo tanto todos deben contribuir al calor específico. Y de ahí se llegó a la fórmula clásica para el calor específico, ¿verdad? Recuerdan ustedes lo que dice la fórmula clásica. Si todos los, si cada uno de los electrones tiene una energía que es proporcional a KT, entonces la derivada de la energía respecto a la temperatura es K, o sea, es este el calor específico resulta independiente de la temperatura, es proporcional a K, a la constante de Boltzmann. Eso, eso era una predicción de la física clásica, pero a temperaturas bajas resultó que fallaba rotundamente esa fórmula. Resulta que cuando se, se, se tuvo la posibilidad de ir bajando la temperatura ¿verdad? y hacer experimentos a temperaturas más bajas, pues los físicos que, traba, que empezaron a trabajar con bajas temperaturas descubrieron que el valor específico va, este, sí depende de la temperatura. Y es más, baja con la temperatura, disminuye. Y entonces eso había una contradicción entre el experimento, lo que encontraban experimentalmente, y, lo que, y la predicción de la física clásica, según la cual el calor específico no depende de la temperatura. ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que el calor específico sí dependa de la temperatura? Pues precisamente a lo que les expliqué aquí con referencia a la figura 77 a que a temperaturas bajas son solamente los pocos electrones que se encuentran cerca del nivel de Fermi, los que están contribuyendo al calor específico, porque solamente estos electrones están absorbiendo energía. Y el calor específico es la de la variación de la, nos mide la variación de la, de la energía respecto a la temperatura, ¿verdad? Entonces, al aumentar un grado la temperatura, ¿cuánta energía es absorbida? Pues eso no depende de cuántos electrones tiene el metal, depende solamente de cuántos electrones tiene cerca de la energía de Fermi, ¿de acuerdo? Entonces se encontró que a bajas temperaturas el, el calor específico depende de la energía, depende de, de la temperatura. ¿no? Y eso fue algo muy importante, es más, a temperatura estrictamente cero, el calor específico es cero cero, o sea, a temperaturas directamente cero, no hay electrones que contribuyan al calor específico, no, no absorben energía. Cuando empieza a temperaturas muy bajas, solamente unos cuantos electrones, los que se quedan, los que están aquí pegaditos a la energía de Fermi por debajo, ¿verdad? Aquí son los que van a absorber, Entonces, la, el calor específico es pequeño, parte de cero y empieza gradualmente a incrementarse hasta llegar al valor clásico a muy altas temperaturas. El valor clásico es que, lo, que la, el calor específico no depende de la temperatura. Pero eso es solo cierto para temperaturas altas, a temperaturas bajas sí depende. Y eso solamente se puede explicar con la mecánica cuántica, con un modelo tan sencillo como el que acabamos de ver. Esto para la gente que está trabajando a bajas temperaturas, y hoy en día se está trabajando muchísimo a bajas temperaturas, pues fue un paso muy, muy importante. Ahora se tienen fórmulas ya muy precisas, muy, ha habido muchísimo, ustedes lo pueden ver en la bibliografía, ha habido mucho trabajo de investigación en torno a las propiedades térmicas eh, y, y otras de los materiales a muy bajas temperaturas. Y ahí en particular se, se ha encontrado con que las partículas como los electrones, los fermiones, pues tienen un comportamiento muy característico a bajas temperaturas como el que acabamos de ver aquí, porque tomamos en cuenta que los electrones son fermiones y por lo tanto van ocupando niveles sucesivos de energía y que en cambio los bosones que no tienen -semientero, que a los que no se les aplica el principio de Pauli, esos sí pueden estar todos juntos en el nivel más bajo, ¿verdad?, no hay principio de exclusión y por lo tanto tienen un comportamiento muy muy diferente y ese comportamiento muy diferente se ve sobre todo a bajas temperaturas. A eso responde lo que se llama la condensación de Bose, de Bose-Einstein, ¿no? a que los bosones sí pueden ocupar todos el mismo nivel, se pueden condensar, en cambio los fermiones no, se repelen unos a otros, digamos, en términos de los niveles que ocupan, ¿no? Bueno, entonces esto es, eh, digamos, aquí está la semilla, está la base de lo que es la física de materiales a bajas temperaturas. Este modelito tan sencillo en el que simplemente hemos aplicado este hecho que, este, supongo que ustedes ya sabían que los electrones, por ser fermiones, partículas de espino un medio, tienen que obedecer el principio de, de Pauli pues eh, repásenlo, revísenlo, porque sí es una cosa importante. Y aquí pueden ver cómo, cómo se hace este conteo del número de electrones por, por unidad de volumen, etcétera Y cómo se puede expresar entonces la energía de Fermi en términos de una propiedad del material que es tan fácil de determinar de hoy en día como el, la densidad este, por unidad de volumen. Eh, este, ah, eh, Mario, alguien pregunta si se está grabando la clase. No sé si se está grabando, espero que sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí, sí se está grabando, la estoy grabando con un, con un maquete de aquí mismo de la computadora que yo tengo. Ah. Porque me di cuenta de que cuando usted hizo el cambio tampoco pude grabar, solo que ya sí. no quise interrumpir más. Ah. Sí, sí okay. se está grabando la clase, no hay problema. Muy bien. Gracias, muy bien. Bueno, eh, entonces, este, este, este, mm, ven ustedes que eh, nos, nos abre las puertas y nos anima, nos estimula a estudiar otras propiedades eh, eléctricas, por ejemplo, propiedades de conducción. Y más adelante también propiedades ópticas de los materiales. Aquí ya estamos hablando de una propiedad en bulto, porque el calor específico pues es una propiedad que nosotros podemos eh, determinar incluso en el laboratorio sin necesidad de, de hacer experimentos a escala atómica. ¿no? Eh, una, una, siguiente, una siguiente aplicación es, es la que viene aquí en el, en el texto y es, ¿qué pasa? A ver, al principio cuando les presenté el modelito este del, del metal, de los electrones en un metal, dije, bueno, pues este, los electrones a temperaturas bajas van a estar todos allí metidos, confinados, amarrados, no pueden escaparse del metal, a menos que uno caliente el metal y entonces unos cuantos se van a poder escapar aquellos que hayan absorbido la suficiente energía como para salir. Y ustedes saben que la energía térmica pues es una energía fluctuante, o sea, cada eh, electrón puede absorber una energía diferente, ¿no? No todos absorben la misma cantidad de energía. Eso es lo que se llama las fluctuaciones térmicas. Unos absorben más, otros menos, otros se tardan en absorber, ¿no? Entonces, a eso se debe que se, se requiere la física estadística para entender los procesos eh, a nivel microscópico que, su, que describe la, la termodinámica a nivel macroscópico, ¿no? Entonces, este, eh, en efecto, cuando, cuando uno calienta un metal, hay la posibilidad de que unos cuantos electrones se escapen y se escapan con, pues, con la energía adicional que hayan podido absorber más allá de la función de trabajo, digamos. ¿no? Pero no es la única forma en que los, electrones, en que los metales pueden absorber, electro, eh, perder electrones. Sí pierden electrones, sí hay pérdida de electrones por calentamiento, no unos poquitos electrones, los que están cerca del nivel de ¿De qué otra manera podemos extraer electrones de un metal? A ver, yo les hago esa pregunta. Si ustedes quieren extraer electrones de un metal, ¿qué pueden hacer? Bueno, ya vimos que una posibilidad es calentar el metal. Eh, perderá unos cuantos electrones. Y el metal se quedará ligeramente cargado, pero pues a lo mejor hay electrones ahí en la atmósfera que absorbe otra vez, en fin, ¿no? pero hay otras formas de extraer, más significativas, de extraer electrones de un metal. Una de ellas es conectando ese metal, si piensan ustedes en un trozo de alambre, en un trozo de alambre, pues este, lo, lo conectan a una pila, ¿verdad? Bueno, lo que van a hacer entonces con la pila es mmm, Pasar electrones de, de un extremo al otro, ¿no? Por la diferencia de potencial, pero pues ustedes de ahí pueden quizá ex, extraer electrones. Pero veamos que también se pueden extraer electrones si ustedes colocan esa pieza de metal que estaba representada por el pozo finito, si le, este, si le ponen eh, justamente un... Le conectan, digamos, un electrodo o, o una, este, una terminal, ¿verdad? De un alambre eh, conectado a una pila a, en uno de los extremos, en una de las paredes, digamos. Entonces, tienen, ustedes, la pueden conectar también a la otra, pero la otra, pues ahí no van, a, no van a tener pérdida de electrones porque del otro lado la recta esta que representa... El, el, la diferencia de potencial pues va a ir hacia arriba y, y entonces va a seguir siendo una barrera, pero del, de este lado, ¿verdad? Del lado, digamos positivo de la pila, ustedes van a tener entonces una, eh, rep, ¿cómo se representa esto? Pues como una recta que va en declive, que va de bajada. Y eso significa que en vez de tener la recta horizontal que representaba antes el, el, el exterior de la pieza de metal, lo que van a tener es una recta que baja y por lo tanto una barrera de potencial finita. Entonces esto significa que los electrones que están amarrados aquí dentro del metal van a poder escapar por efecto túnel. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender la probabilidad de, de escape? O sea, el coeficiente de transmisión, la densidad de corriente de efecto túnel, pues va a depender, por un lado, de, de la energía, del déficit de energía, o sea, de qué tan cerca estén los electrones de tener un es el, la energía máxima, y de la anchura de la barrera. Ustedes saben que depende exponencialmente, el coeficiente de transmisión depende exponencialmente de, de la anchura de la barrera, de E a la menos A por algo. Ah, bueno, pues entonces podemos encontrar una fórmula concreta para el coeficiente de transmisión para que nos sirve para calcular la densidad o la intensidad de corriente de electrones este, que se extraen mediante la aplicación de un campo eléctrico, de un campo eléctrico externo uniforme, digamos, este, o por, por una pila. Esto es lo que se llama emisión fría, porque aquí no estamos calentando el metal, nada más que estamos eh, sometiéndolo a un campo eléctrico externo, de manera que este, lo, lo que antes era una barrera de anchura infinita, se hace ahora una barrera de anchura finita, dando entonces lugar a una corriente por efecto túnel. Aplicamos entonces la fórmula que ya obtuvimos para del método WKB para el coeficiente de transmisión, la que vimos ahora al principio de esta clase, T igual a exponencial de menos 2 entre h barra raíz de 2m integral de, aquí ponemos de 0, que es el límite inferior de la integral, poniéndolo aquí, a x0, o sea, esta es la anchura de 0 a x0 raíz de d menos e, diferencial de x raíz de d menos es. Bueno, tenemos la fórmula para e como función de x porque estamos suponiendo que aquí hay un campo eléctrico uniforme, ¿verdad? La escribimos, este b es b0 menos es 0e por x, varía linealmente con la x, hacemos esta integral y nos resulta que la integral va a ser proporcional a x0 a la 3 medios donde x0 es la anchura. En este caso, esta dependencia del coeficiente de transmisión en la anchura se debe a que la anchura es variable, ¿no? Depende, aquí hay una dependencia en la energía. La, la anchura depende de la energía. Entonces, expresados en términos de la, de la anchura, nos queda un x0 a la 3 medios. Es, entonces, se puede escribir el coeficiente de transmisión como e a la menos epsilon 0 entre e, donde epsilon 0 es esta cantidad. ¿no? Y es una cantidad que se puede evaluar porque está en términos de parámetros. El, el b 0 es, recuerden ustedes lo que es b 0 el parámetro este que es la profundidad total del pozo, ¿verdad? Y el otro parámetro que aparece en la fórmula es la energía, pero la energía en este caso es algo que se puede medir una vez que se detectan los electrones escapados, ¿verdad? Porque los electrones escapados tienen esta energía. Entonces, en el detector ustedes miden esta energía y con eso ya este, la sustituyen aquí y en efecto tenemos que, este, tenemos una fórmula exacta para el coeficiente de transmisión. Este, entonces... Eh, esto es importante en, en la electrónica porque eh, vemos que simplemente aplicando una diferencia de voltaje, un, un campo externo ¿verdad? nosotros podemos extraer una cantidad mayor o menor de electrones del metal ¿verdad? variando nosotros ese, la, la intensidad del campo externo, que es algo que está bajo nuestro control entonces es una forma de obtener una corriente eléctrica por emisión fría, ¿verdad? perfectamente controlada. O sea, nosotros tenemos bajo nuestro control los parámetros. Podemos variar la intensidad del campo eléctrico externo y con eso obtenemos mayor o menor este, densidad de corriente por emisión fría. ¿verdad? Podemos sacar una mayor o menor cantidad de electrones del metal. Bueno, pues es eso es lo que se llama emisión fría. Entonces teníamos, por un lado, por efecto fotoeléctrico, naturalmente, o sea, arrojando luz para que los electrones que están dentro del pozo la absorban y escapen con ese exceso de energía. Eso ya lo conocen ustedes desde hace mucho. Tenemos por emisión termiónica, calentando, calentando el material, aunque eso produce poquita corriente electrónica. Y tenemos esta otra que es más controlada que por emisión fría ¿no? este aplicando un voltaje un campo eléctrico externo bueno pues este ahí ahí y, y ah, bueno y ahora vamos a ver otra forma de sacar electrones de, de un metal que es este poniéndolo en contacto con otro metal supongan ustedes y con esto este Vamos a, a terminar la clase de hoy porque es, este ejemplo nos va a llevar después a, y nos va a motivar a, a, otras a pensar en otras aplicaciones de, de estos modelos sencillos. Pero por lo pronto, tomen ustedes el caso otra vez de este metal, que puede ser por ejemplo la plata, ¿verdad? Y supongan ustedes que lo ponen en contacto con otro metal diferente. Si el metal fuera otra vez plata si esta segunda placa fuera también plata, pues entonces tendríamos dos pozos idénticos y bueno, eso no sería muy interesante. Claro, tendríamos corriente túnel, ¿verdad? Porque los electrones que están a la izquierda pueden mirar a la derecha y a la inversa los que están a la derecha pueden mirar a la izquierda, pero si originalmente ya estaba en una situación de equilibrio, esa situación de equilibrio se mantiene. O sea, va a haber tantos electrones que viajen a la derecha como viajen a la izquierda. Esto ya se parece un poco al caso este del pozo doble de potencial que vimos al final del capítulo 6, ¿se acuerdan? Bueno, pero ahora supongan que no, que se trata de dos, dos metales diferentes. Entonces, cada uno tiene sus características. O sea, cada metal está caracterizado por su energía de Fermi que ya vimos que depende de la densidad de átomos por unidad de volumen, ¿verdad? Y por su función de trabajo, que también depende de un metal, varía de un metal a otro. ¿Por qué? Porque el, el, la profundidad del pozo ¿verdad? es diferente para cada metal. ¿Qué, qué, qué representa esta profundidad del pozo? ¿Por qué ¿Por qué dibujamos un metal con una cierta profundidad de pozo y otro metal con otra profundidad? Porque cada metal está caracterizado por lo que se llama la afinidad electrónica. O sea, hay unos núcleos, de los elementos de la tabla periódica, de, de, la, de las columnas 1 y 2, hay algunos que tienen muy amarrados sus electrones, incluso el electrón de Valencia los tienen más amarrados que otros, ¿verdad?, hay, hay algunos casos en que cuesta más trabajo este, extraer un electrón de, de, de un metal que de otro. Entonces, esa afinidad electrónica está, es lo que está representado aquí. Entonces, cada metal está caracterizado por la intensidad con la que tiene amarrados sus electrones en los diferentes orbitales. El, el plomo no tiene la misma eh, capacidad de a, a, amarrar, a su, de, de retener a sus electrones como, por ejemplo, el cobre, ¿no? Que, o, no, el cobre es el que tiene menos, porque es muy buen conductor, este, que la plata, por ejemplo, o que el oro, que, bueno, cada uno tiene propiedades diferentes de conductividad. Ustedes saben que unos son mejores conductores que otros, unos liberan más fácilmente sus electrones que otros. Entonces, Supongan que esto es plata y que esto es otro, algún otro metal que tiene su, su pozo más profundo, que tiene otra función de trabajo, que tiene otra energía de perro. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos a los dos? Originalmente, inicialmente, el, este, esta raya horizontal es la misma para todos, es el nivel de, es el, el, de, de la energía, de, de, el, el nivel del potencial, ¿verdad?, este, que lo igualamos, ponemos b igual a cero en, en el afuera, en el exterior. Pero una vez que conectamos los dos, eh, vean ustedes que si el metal de la izquierda tiene este, aquí, esto está a temperatura mayor que cero, porque no, porque hay electrones, si, si tiene si tiene le, si está a temperatura mayor que cero, tiene también este, niveles de energía ocupados más allá del nivel de Fermi. Si está a temperatura cercana a cero, van a estar ocupados todos los niveles del lado izquierdo, desde cero hasta la energía de Fermi, ¿de acuerdo? Ahora vayamos al de la derecha. Tenemos este pozo que es más profundo en el dibujo. Tenemos una energía de Fermi que llega más bajo en el dibujo. Aquí la energía de Fermi va de aquí hasta acá y luego tenemos una energía de, una función de trabajo mayor. Bueno, lo importante es que en el de la derecha, el nivel de Fermi no llega tan alto como en el de la izquierda, habiendo usado este como nivel de referencia, el, el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, los electrones que están a la izquierda, cerca del nivel de Fermi, pues van a moverse libremente con más libertad hacia la derecha por efecto túnel para ocupar uno de los niveles desocupados del, de la derecha, porque están desocupados los niveles más allá de la energía de Fermi. Si el, si el pozo, si el, nuestro dispositivo se encuentra a, a baja temperatura, incluso a temperatura ambiente, porque no cambia mucho el nivel de Fermi a temperatura ambiente, solamente a temperaturas muy elevadas que considerar la corrección al nivel de Fermi. Entonces, podemos considerar que el nivel de Fermi es prácticamente un, un parámetro fijo a una temperatura ambiente. Entonces, lo que va a pasar es que esos electrones que ocupan los niveles cercanos a, a la energía de Fermi del metal A, del de la izquierda, se van a pasar con mucha facilidad aquí porque están desocupados los, los niveles a su nivel de energía. O sea, sin perder energía, sin perder energía, se van a pasar a la derecha, a ocupar aquí. Entonces, este, va, se va a descompensar la carga. O sea, va a quedar cargado el metal de la izquierda. Cargado positivamente porque perdió electrones. Y se va a cargar negativamente el metal de la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces... La, este Eso se representa en la figura B de esta manera, o sea, quedó ya el nivel de referencia del potencial del metal de la derecha quedó arriba y el de la izquierda quedó abajo, pa y, porque lo que se compensa aquí, lo que sí queda horizontal es esta línea punteada, ¿verdad?, que es la que conecta el nivel de Fermi del metal A con el nivel de Fermi del metal B. Porque hasta ahí llegan los electrones del metal A y hasta aquí llegan los electrones del metal B. ¿De acuerdo? Entonces va, se, se establece así una diferencia de potencial entre los dos metales. ¿Verdad? Y esa diferencia de potencial ¿Verdad? Se, va a estar dada por la diferencia entre las dos funciones de trabajo, la función WA y la función W, Y las energías de Fermi entonces están aquí parejas. Aquí los dos metales estaban aislados, es en el momento en que conectamos, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces lo que se llama el potencial de contacto, ¿verdad? Debido a la transferencia de electrones entre dos metales diferentes. Ustedes a lo mejor ya han eh, experimentado o sufrido este fenómeno de potencial de contacto. Por ejemplo, bueno, es que ahora ya no, ya, las, ya este, cuando va uno con el dentista ya no le pone a uno amalgama, ¿verdad? Pero antes las separaciones en los dientes y en las muelas se hacían con algún metal o alguna aleación que durara mucho tiempo, ¿verdad? Pero entonces... Cuando metía uno la cuchara o el tenedor o algo algún objeto metálico y, lo, y entraba en contacto con la amalgama sentía uno refeo pues claro se estaba estableciendo un potencial de contacto porque el, el metal del, de la cuchara pues no es el mismo que el metal de la aleación de la amalgama entonces sentía uno feo. pues eso era el potencial de contacto entonces es un fenómeno que también es bastante de bastante utilidad. ¿verdad? Este potencial de contacto. Y además lo interesante es que, aunque varía poco con la temperatura, el nivel de Fermi, sí hay una cierta variación, sí hay una cierta variación con la temperatura. Entonces, eso hace que, este, si ustedes, digamos, lograron bajar la temperatura a a una temperatura muy baja y colocan ustedes los dos metales en contacto, pues genera, se genera un cierto potencial de contacto aquí, ¿verdad? Y si aumentan ustedes la temperatura, van a encontrar con que ese potencial de contacto varía. ¿Qué significa eso? Pues que tienen ustedes, digamos, un termómetro, una forma de medir diferencias de temperatura ¿verdad? Porque, porque dieron, dieron, esa diferencia de temperatura dio lugar a una variación en el potencial de contacto. Entonces, si ustedes habían medido este potencial, el potencial de contacto, ¿verdad? La diferencia de, el voltaje, la diferencia entre este punto y este punto, es un voltaje, y, este, y cambia la temperatura ambiente, entonces eso se traduce... En una variación de ese voltaje. Entonces, al leer ustedes la variación del voltaje, de, de a, a partir de ahí pueden ustedes determinar cuánto varió la temperatura. Es una forma de medir temperatura, es un termómetro. Y al revés también funciona. Y eso es, eso es interesante. Si ustedes tienen un dispositivo de este tipo, con un voltaje fijo, ¿verdad?, y aumentan o disminuyen el voltaje, esto les va a generar una diferencia de temperatura. ¿no? Entonces, hay una relación aquí entre la temperatura y el voltaje que se puede aprovechar con muchos fines con muchos prácticos. ¿no? Bueno, pues esto este, les, dice, les dice cuánto cuántas aplicaciones tienen... Incluso ya a nivel mesoscópico o macroscópico, tienen este es, estos eh, fenómenos que hemos visto, que hemos descrito de manera realmente muy, muy sencilla, muy simplificada con eh, lo que sabemos de, de los sistemas cuánticos. Y, y, y pues está la ecuación de Schrödinger detrás de todo eso. Lo que pasa es que ya, pues ya sabemos cómo se ve la fórmula la solución general de la ecuación de Schrödinger y no tenemos que regresar cada vez a resolver la ecuación de Schrödinger sino que usamos resultados de la misma como la fórmula para este, el coeficiente de transmisión, la fórmula para el efecto túnel y cosas muy sencillas, el hecho de que sabemos que están cuantizados los niveles, etc. ¿no? Bueno, pues aquí en esa sección, en, lo, en el resto del, del, del texto de la sección 7.5, este, les describe con más detalle lo que les acabo de decir, justo que la, la función de trabajo del metal, la, esta W, como la W, que es W para el metal de la derecha, W para la de la izquierda, varía con la temperatura, este, por lo que porque el nivel de Fermi varía con la temperatura, esa es la razón, porque la B es cero, no, pero el, como el nivel de Fermi varía, pues eso se refleja en una variación de la función de trabajo y este y eso hace que se pueda aprovechar esta diferencia de varias estas variaciones de temperatura eh, y su relación con el potencial de, de contacto para hacer dispositivos que ya sea miden la temperatura verdad o, o por el contrario pueden midiendo, variando el, el voltaje pueden eh, inducir un cambio en la temperatura ¿no? Lo que se llama. Lo que se llama un potencial termoeléctrico, ¿verdad? El, o un termopar, cuando se trata de unir dos metales con diferentes este, potenciales de um, diferentes funciones de trabajo y diferentes niveles de, niveles de termo. Lo que se llama el efecto Peltier, esta unión del termopar, es lo que les decía que se, se siente el, la, el voltaje, la diferencia de voltajes, este, y, y, y cambia esa diferencia. De, de potencial con, al, al aumentar o al disminuir la temperatura. Se llama un en el, No quisiera entrar hoy en el siguiente tema porque también es un tema que da para mucho, para mucho. Y, y nuevamente, aunque tiene asterisco la sección, sí lo voy a ver con cierto detalle con ustedes, sobre todo porque tengo entendido que ustedes hasta ahora no han visto o quizá muy, muy someramente, las propiedades, eh, lo que se llama, la, las propiedades de, este, de semiconductores, de fotoconductores, en qué se distinguen los, foto, los semiconductores de los aislantes, de los metales, y qué nos puede decir a estas alturas del partido el, el, la mecánica cuántica acerca de estas propiedades. Pero sí me gustaría saber que... Me gustaría que ustedes me dijeran, que algunos de ustedes me dijeran si han visto algo al respecto, si han visto algo de semiconductores, de, de las propiedades de, de los cristales o de los semiconductores, que hoy en día se están usando tantísimo, ¿no? con muchas aplicaciones para, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas o, o toda la microelectrónica que está llena de, de, este, de elementos de este tipo. ¿Qué saben, si saben ustedes algo acerca de la teoría de, este, de las propiedades de conducción de los diferentes materiales, de los conductores, semiconductores y aislantes? A ver si alguien me puede decir qué es lo que sí saben, qué es lo que sí han visto, para no repetir y para partir de lo que ustedes saben. Ah, bueno. No sé si lo de las barreras de potencial y el efecto PN es lo que se refiere a lo de los semiconductores. Sí. ¿Sí lo han visto? Ah, yo sí lo he visto, no sé los demás compañeros. Ajá, ¿en qué curso? ¿En el introductorio? No, en electrónica. Ah, en electrónica. Eh, Pero, ¿todos han llevado el curso de electrónica? ¿Es, ¿Es un curso obligatorio? Sí, es, es el, pues como el antepenúltimo laboratorio. Ah, entonces algunos lo han llevado y otros no, ¿verdad? Sí, se supone que este, eh, o sea, si esta materia es de séptimo semestre, el laboratorio de electrónica es de, oh, ah, pues sí, de este creo, o del siguiente, el siguiente, perdón. Sí. Bueno, entonces, para aquellos que ya lo han visto, esto será, les este, dará una base más, más sólida, ¿verdad? Más teórica y que seguramente les servirá para tener una mejor idea de lo que han visto en electrónica. Y para los que no lo han visto, pues será muy importante y presten atención a lo que vamos a ver la próxima vez, porque... Este, cuando pasen ustedes por el, esa, ese laboratorio, ya tendrán ustedes la base para entender qué es lo que está pasando en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, este, sí, traten de refrescar lo que han visto acerca de este tema y para que estemos bien listos, preparados para la próxima clase, donde vamos a ver semiconductores, teoría de bandas y todo esto y los dejo entonces a que se preparen para la siguiente clase o que pues de una vez aprovechen para repasar lo que acabamos de ver y prepararse para la próxima. Que les vaya bien. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, buen inicio de semana a todos. Sí.